La Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en el microcentro de la ciudad de Paraná, tiene 50 años de trayectoria ofreciendo una variada propuesta académica. La carrera de contador público desde los inicios de la institución y la licenciatura en Economía desde el año 2011 forman profesionales abocados a interpretar, investigar, y trabajar sobre la realidad socioeconómica, empresarial y pública de la provincia, Argentina y el mundo. También se brindan carreras de pregrado, que se actualizan para responder directamente a las demandas existentes en la región. La formación de posgrado también es una etapa indispensable de especialización continua. Por ello, se promueve una amplia propuesta de posgrados y nuevos formatos de capacitación, con temáticas novedosas que incluyen pequeñas y medianas empresas, el liderazgo, la comunicación y la empresa agropecuaria. La facultad lleva adelante una gran variedad de actividades de extensión, jornadas de capacitación, formación para emprendedores y cursos de idioma, a la vez que promueve diversos proyectos de investigación de gran impacto en la comunidad. Estas actividades complementan la formación académica de nuestros estudiantes, brindándoles herramientas clave para su futuro desempeño profesional. La Facultad cuenta además con una biblioteca completa y actualizada y dos gabinetes informáticos. Existe un sistema de pasantías educativas y diversos programas de formación de recursos humanos donde los estudiantes se acercan al campo laboral. A su vez, la Facultad otorga anualmente becas de formación y de estudio. Con el objetivo de fomentar el intercambio académico y cultural, Semestralmente, la Facultad realiza intercambios estudiantiles a universidades del exterior. Prácticas deportivas y la participación en actividades culturales de los estudiantes son promovidas por la Casa junto al Centro de Estudiantes. La Universidad ofrece además un comedor universitario con un menú variado y nutritivo a un precio accesible. La Facultad mantiene una comunicación fluida y actualizada a través de su página web accesible, y presencia permanente en redes sociales. La Facultad de Ciencias Económicas es una institución dinámica e innovadora, referente en la región por su excelencia en la formación integral y generadora de conocimiento científico orientado al desarrollo económico, social y cultural. Construimos nuestros valores institucionales sobre la base de la solidaridad, el compromiso, la excelencia, la ética, el respeto y la inclusión. Facultad de Ciencias Económicas. 50 años formando profesionales de excelencia.